Bienvenido Scorpio, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana Cristina y te doy la bienvenida a esta tu guía a través del oráculo. Eh, me da mucho gusto que estés compartiendo este momento conmigo. El día de hoy vamos a ver cómo va a estar tu energía en lo que resta eh, de este mes de julio. Vamos a saber también cuál es el chakra que se encuentra un poco bloqueado y qué requiere de, de este proceso de sanación para poder desbloquearlo, ¿ok? Entonces, yo te invito a que nos pongamos en disposición, que le demos la bienvenida a nuestros ángeles y arcángeles que ya se encuentran aquí presente y principalmente a Dios, para que sea Él quien te guíe y quien te dé estas palabras. Vamos a abrir nuestro corazón y en modo receptivo, recuerda que esta es una tirada general. Probablemente algunas eh, situaciones, mensajes, no te lleguen del todo. Bueno, no te preocupes, mira, tú absorbe lo que más resuena en tu alma y aquello que no, simplemente déjalo pasar, ¿ok? Entonces, vamos, sin más preámbulos, a ver qué arcángel estará contigo en lo que resta del de mes de julio. Eh, tu arcángel será el arcángel Jofiel, con su rayo de luz amarillo te va a cubrir. Entonces, a lo largo de estos días, no dudes en recurrir a él, a pedirle su ayuda. Y con sus enormes alas, él te va a cubrir y sentirás su calor, su amor, su guía. Y la paz estará contigo. Entonces, ya en modo receptivo, abriendo nuestro corazón y en disposición para recibir esta guía, vamos a preguntarle qué chakra es el que se encuentra un poco bloqueado. En lo que yo saco esto, te invito a que me regales un like, que te suscribas, que actives esa campanita Para que formes parte de esta maravillosa comunidad de amor Ok, entonces vamos a ver Ok, mira, fue muy, muy claro El chakra raíz es el que se encuentra bloqueado Mira, este, este chakra es el chakra raíz, su color es el, el rojo su ubicación es en el coxis, en la base de la espina dorsal. Eh, es el centro de la energía que conecta con la tierra. Por lo tanto, sus funciones es de supervivencia, la abundancia, la creatividad, la vitalidad física, eh, tus instintos. Y eh, también la manera eh, en que se manifiesta este chakra pues es en tu paciencia, en la salud, en la serenidad. Y en los órganos en los cuales se manifiesta ya esta energía que, que no esté fluyendo del todo es en riñones, vejiga, espina dorsal, columna vertebral, colon, piernas y huesos. Si estás presentando algún dolor, malestar, eh, en alguno de estos es porque este chakra no se encuentra liberado y está bloqueando la energía. Entonces, vamos a ponernos en disposición. Vamos a poner tu nombre por aquí, para que lo puedas seguir observando. Te va a poner un poquito más de luz para que lo puedas observar. Ok, y vamos a pedirle al oráculo, te dé la guía para saber en qué te estás resistiendo, el por qué este chakra se encuentra bloqueado. Y, bueno, también saber cuáles son los pasos para poder desbloquearlo, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a pedirle la guía. Ok, te piden, que eh, bueno, te dicen que... Eh, ...remembres que Dios y tú son uno mismo. Eh, uh, no estás teniendo una comunicación con Él. No es necesario ir a algún lugar, tener un altar para poder conectar con él, para poder platicar. Si, si la palabra Dios a ti no te resuena, puedes llamarle universo, energía divina, como a ti te, te vibre, le puedes llamar. No necesitas ir a, a ningún lugar, simplemente recordar que esa energía está dentro de ti. Date la oportunidad de sentirlo y de poder expresarle y hablar con él. Ríndete ante él y rendir no significa fracaso, sino ríndete a su amor. A, a Ok, acepto tu guía, entre en mi vida, permíteme conocerte, porque muchas veces no conocemos a, a, a Dios, a esta energía divina. Te dicen también que te estás resistiendo y que te culpas, es necesario, experimentes la liberación. Las creencias y las sociedades nos indican que hay pecados, que hay culpas. Entonces, constantemente nos estamos eh, autoexigiendo, etiquetando y enjuiciando. Y lo único que hace es que tú solito te, te bloqueas tu proceso de sanación. Te dice también que no sigas consejos. Es momento de que sigas a tu alma. Lo que te decía al principio, eh, en esta tirada vas a, vas a escuchar diferentes eh, guías, diferentes cartas eh, y su interpretación. Tú vas a tomar lo que tu alma vibre, aquello que no resuene en tu alma, simplemente déjalo pasar y suéltalo. Hoy te dicen que no busques respuestas afuera. Tu alma es quien te guía. ¿Y cómo sabes si es tu alma la que te guía? Bueno, momento a momento sientes paz en lo que realizas, en lo que comes, en lo que vistes, en lo que escuchas. El que tú estés el día de hoy aquí es un, es un llamado de tu alma. Y es el momento perfecto. Te está diciendo, escucha. ¿Ok? También te dicen que en el amor... Vamos a ver cómo están tus cartas. Ok, me dicen que estás teniendo el control, queriendo tener el control. Eh, cuando estamos en control, estamos rígidos, eh, como tiesos. No solo físicamente, mentalmente, no fluimos. Queremos tener el control sobre las personas, sobre las situaciones. Y hoy te piden suéltalo, no por la otra persona, simplemente por ti. Cuando comiences a fluir, la, la otra persona también estará fluyendo. Si te encuentras solo, bueno, pues entonces fluye. No quieras controlar tus emociones ni, ni la relación con los demás. También mantener una relación sana contigo misma. Tu amor propio es importante. Entonces suelta el control. Vive libremente. Y es momento de que trasciendas esos... Esos puntos, es momento de regresar a la fuente, a, a esa energía divina, a Dios. Trasciende esos temas que, que no has querido soltar ni liberar. Es momento de hacerlo. Y te dicen que de la mano de Dios es que, es que los podrás este, conectar. Te dicen también que te permita salir de la jaula, libera todos esos pensamientos que estás teniendo. Eh, fíjate, aquí en, en tu relación eh, sentimental, tu amor hacia ti mismo, está en mucho control, en mucho juicio, en muchas etiquetas. No te enjuicies, no te etiquetes no te autoexijas demasiado ni a ti ni a la pareja tranquilo, tranquila da, da ese espacio, esa pausa fluye, fluye como el agua permítete sentir no reprimas absolutamente nada por eso es que eh, este chakra se encuentra atorado porque te sientes un poco vulnerable no estás sintiendo esa ese equilibrio esa conexión ok, ahora en lo económico también te dicen El arte de vivir sé sabio viviendo simple. fíjate la vida es maravillosa y el simple hecho de existir es es es maravilloso en, en tu trabajo o en tu proyecto que estás teniendo disfrútalo disfrútalo y vívelo si, si estás realizando un proyecto eh, o hay un proyecto en, en puerta Disfrútalo desde el amor, aprende a sentirlo, a vivirlo, a disfrutarlo. Solo así ese fruto se estará dando. Te dicen que... Que dejes ya el pasado. Eh, quizás estás recordando que en tu otro trabajo era así, o tu otro proyecto era así, porque este ahora no, pero qué tal si ahora modificas y va, va a pasar esto. Entonces estás viviendo en el pasado y en el futuro y no te estás enfocando en tu presente. Hoy es el momento de observar qué es lo que está pasando y permítete disfrutarlo para que lo puedas sentir. Las respuestas van a llegar. Te dicen también... Que es momento de que expreses lo que no te gusta De una forma sabia Siente y libera esa emoción Si, si tú reprimes esas emociones eh, No vas a poder fluir No vas a poder expresar Y como que eso se empieza a atorar en ti Empieza a, a hacerse como una roca Y es momento de que, que te liberes Di eh, si en el trabajo lo que no te gusta Los proyectos Déjalos fluir eh, para que esa abundancia te permitas vivirla y sentirla momento a momento. Cuando dejes esta rigidez, este, este chakra comenzará a fluir. Te voy a dar tu número del libro de mensajes de Dios y tu número para este mes va a ser el 47 y te dice el objetivo de ser feliz. No todo en la vida se consigue a base de sufrimiento, de sacrificio o de renunciar a ti mismo como persona. Eso se aleja demasiado del objetivo de ser feliz. Nada de eso tiene que ver con ser feliz y es algo que te han grabado a fuego desde la cuna. Cuando permites que todo a tu alrededor fluya, te das cuenta que ese no es el camino correcto. Te das cuenta que puedes elegir la paz, el equilibrio en vez de miedo y resistencia y que puedes progresar y avanzar con más rapidez aceptando cambios y recibiendo nuevas oportunidades. Cuando aprendas a soltar y fluir, comenzarás a vivir una vida mucho más saludable emocionalmente, más serena, en paz, en equilibrio y en armonía y sobre todo en abundancia. Te dejo con este maravilloso mensaje. Por favor, déjanos tus comentarios aquí abajo. Si te ha resonado este mensaje, muy importante, regálame un like, suscríbete, activa esa campanita y sobre todo, comparte el mensaje. Seamos luz para los demás. Hagamos que esta comunidad sea más grande, que sea llena de amor y de paz y mucha armonía. Gracias por compartir este tiempo conmigo y nos estamos viendo en la siguiente tirada. Chao.